Me voy a alejar de ti. Por quererte como te quiero, voy a alejarme de ti. Tal vez a través del tiempo me vaya dejando morir y te olvide mi pensamiento. Porque vivir no es vivir si hay que vivir huyendo. Mientras me alejo de ti van cantando sueño y tiempo. <ríe> Mientras me alejo de ti. Y por el camino del miedo van recordándome los cantes que no fui más que un cobarde. Que cuando consiga olvidarte y me beba la luz y el aire, sabré que quien ganó fue el miedo, siendo ya, quizá, tarde.